I'm <laughs> Primera parte este, de, este, de esta pesca y la verdad, bueno, yo me puse en un rinconcito, me puse a filmar a un, un cuarteto que había venido de La Pampa, ¿eh? cuatro pescadores, buenos pescadores, que bueno, fueron haciendo sus primeras experiencias allí en la laguna eh, Sauce Grande y la verdad que les fue realmente bien. Bueno, yo me puse a costeito a filmarlos y la verdad que pudimos este. Eh, pudimos obtener buenas piezas. Le aclaro que había mucho viento, <coughs> la embarcación es para cinco cómodos, ya éramos seis, bueno, entonces dije no molestar. Después a la tarde, bueno, pesqué un rato y este y pudimos seguir pescando de, de gran manera. Bueno, vamos amigos con la segunda parte de lo que fue Laguna Sauce Grande allí en Monte Hermoso. Escuchamos las notas y pescamos un ratito más. Maravilla. Una maravilla. ¿Quién fue de los cuatro que más pesó? No, no, no, no, hace falta, no hace no, falta bueno, decir más no, nada, eh. Quisiste ser humilde y no pudiste. Bien, <risa> Bien pero bueno, pues genial, se divirtieron. Genial. Sí, sí, sí, maravilloso. Genial, sí. Genial, ah. Un día recomendar? Sí, lo, totalmente. totalmente. Aguante, Lisandro. Una ¿Tú? garantía, Lisandro. Bueno, la bueno, si no aparte el de... guía tiene unos modos espectaculares para, para, para Paciencia, para sobre para todo. O entender o entender. Vamos, vamos, el resultado, ¿eh? Aguante, ¿no? de... Lisandro. Ahí está, no, perdón, no, perdón. Aguante, Santa Rosa, la papa. Muy bien, muy bien. Bueno amigos, después de una exitosa pesca, como siempre, nos regala Sauce Grande. Eh, vamos a informarnos un poquito el pescador, se tiene que informar un poquito, por eso estamos con Alejandro. Hola Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bueno. Eh, primero gracias por dejarnos entrar con nuestra cámara, pasión por la pesca, dejarnos firmar y dejarnos pescar. Está muy buena la laguna. Está, está bien la laguna, está bien de pescado, está bien poblada. Eh, hace años que no se ve con esa población de pescado. Y bueno, contento y gracias a ustedes también por venir y bueno, y gracias por la nota también, ¿cierto? Como siempre los felicito por lo lindo que tiene el predio acá, cómodo, eh, aparte ustedes este, reactivo para cuando enseguida viene uno con una lancha para entrar, para salir. El pescador este, no tiene que hacer casi nada, solamente disfrutar de esto. Y se trata de atender bien al pescador que, que para que vuelva. Eh, se se le eh, da el tractor para que se pueda bajar la lancha, le bajamos la lancha con el tractor, se la subimos, los chicos trabajan mucho en eso, de atender bien a la gente y bueno, y que se vaya contento y que pueda pescar y que vaya contento de, de la laguna. ¿Estuvo abierta la laguna en el verano también, con otras actividades, pero también con pesca? La laguna del verano tiene actividades eh, náuticas, eh, moto de agua, todo lo que sea deportes náuticos. ¿no? Y bueno, se hace mucho kay y todo, todo lo que es deporte náutico se hace en el verano. Eh, pescar se pescó también, pero se pesca menos porque obviamente no es, no es temporada de pejerrey pero se pescó bien porque la laguna, vuelvo a repetir, está muy poblada de pejerrey, se pescó, la gente que vino a pescar pescó también. Sí. Mucho, muchos veleros se ve como que la gente viene también a disfrutar de, de, del agua y de, de, de andar al aire libre. Tenemos este fin de semana un concurso de regata, que hoy, bueno, por el viento, estábamos cedidos de viento y no, no, no se pudo correr, pero mañana sería la, la final, corrieron ayer y hoy no se puede correr, pero mañana, mañana se correría con una importante... Eh, número de, de regatas que han venido de todos lados Vinieron de Neuquén, de Comodoro eh, De Río Gallegos también vinieron eh, Sí, muy importante Estuvo muy lindo, muy lindo está El muy tema de la regata Muy bueno Alejandro, bueno, informamos un poquito al pescador Días hábiles que el pescador puede venir eh, Días hábiles Menos el martes, que es el franco semanal eh, después está abierta todos los días la laguna De 8 de la mañana a 20 horas eh, La salida del agua es a las 17 horas Bien. Y eh, tiene eh, un, una cuota de eh, 25 piezas por pescador Bien. Por pescador eh, nada, 750 pesos eh, la embarcación Se cobra la embarcación Y nada, lo único que se pide es tener chalecos Las medidas de seguridad correspondientes y nada Nada más ¿$750 por pescador, más en la embarcación? La embarcación, más lo del pescador, son $600 pesos por caña. Por caña. Por caña. Más $750 la embarcación, bien, muy económico. La embarcación, sí, está, yo creo que, que es muy accesible, eh, aparte, vuelvo a repetir, se brinda el servicio del tractor, que uno sube la lancha, baja la lancha, todo eso lo hacemos nosotros, eh, nada más tiene que dedicarse a disfrutar, a de su embarcación y disfrutar. Eso para los que tienen lancha propia después, veo que hay muchos guías también acá que obviamente... Como Lisandro, en este caso, que, que, que se puede contratar el número de alguno de ellos, ¿no? Sí, hay eh, Lisandro, Ariel, que la verdad que colaboran mucho con La Laguna. Eh, son eh, gente que está continuamente colaborando, Lisandro siempre con, con La Laguna y demás. Así que eh, es para los guías locales. No no se aceptan guías de afuera, Exacto, se guía local. Bueno. Eh, pescado tremendo, mucho pescado, muy buen tamaño, este, la verdad que estos últimos años, espectacular. Sí, sí, después de la sequía grande se ha poblado bien, porque eh, recordemos que hace unos años atrás hubo una sequía tan grande, y no, ahora está muy poblada la laguna de pescado, sí, está, está buena, está muy buena, buena calidad. Espectacular. Bueno, y también vemos un predio que se puede venir a pescar de costa, disfrutar de, de, de familia de un mate. Se puede venir a Peca de Costa donde hay eh, fogones para hacer asado, eh, bueno, están las parrillas correspondientes, eh, se puede venir tranquilamente a disfrutar con la familia. Y hay un sector de playa, bueno, en verano obviamente, un sector de playa donde la gente se puede bañar y demás. Espectacular. Bueno, ahí está figurando el teléfono que lo ponemos abajo de pantalla. Alejandro, una vez más, gracias por esta nota, gracias por dejarnos entrar, ¿eh? o sea, entra a este predio y puede disfrutarlo. ¿eh? Gracias a ustedes, muy amable por la nota y bueno, eh, los esperamos que sigan volviendo. Bueno amigos, después de una linda pesca que tuvimos ahí en Laguna Sauce Grande, vinimos con Lisandro, nuestro guía del día de hoy, que fue espectacular. Y es más, se puso a cocinar un cordero. Hola Lisandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Califa. Bueno, acá de cocinero. Sí, sí, acá de cocinero. Vamos ah, a ver. Mira, si, vamos a mostrar un poquito. Si terminamos la, la pesca con el corderito. Espectacular lo que estás cocinando ahí, eh. Bueno, vamos, vamos a aprovechar a mostrarlo. Ahora. <risa> Bueno, estamos con la gente de nuestros amigos, compañeros de Chicoyen, que está ahí, que trajeron el cordero. Por allá están este, nuestros... Este comenzale que son unos cuantos? diciendo. Sí, no sé, ahí Damián es el que lleva la cuenta, pero alrededor de 10 seguro. Che, bueno, contame, qué linda está la Laguna Sauce. ¿eh? Sí, la Laguna viene viene mejorando, viste, por ahí nosotros lo, lo habíamos hablado ya un par de veces, viene mejorando, gracias a Dios. Eh, está muy bien de nivel de agua, el pescado está gordo, está bien combativo. Ah, sí. Hay mucha cantidad de pescado, que es algo importante. Sí, se... sí. Se llega relativamente fácil a la cuota, mira hoy un día bien ventoso, bien complicado y se hizo la pesca igual. Y vos con mucho trabajo, hay ¿eh? mucha gente que viene que contrata tus servicios. Sí, sí, empezando, viste, los, los clientes ya de años y bueno, los nuevos que se van sumando, así que. Así que bueno, trabajando bien por suerte y contento. ¿Qué tiene que hacer aquel pescador que quiera venir a Laguna a Sauce Grande a, para pescar con vos? No, hay com comunicarse con nosotros por, por el Facebook como Lisandro Capes Guía de Pesca. O si no por teléfono. Ahí están figurando los teléfonos en pantalla. Es lo como vas siempre, a poner? Lo en pantalla. Y bueno, como siempre digo, sea para venir a pescar o si necesitan algún asesoramiento porque vienen con su bote o lo que sea, estamos acá a disposición de cualquiera. Sí. Y como siempre, como estoy yo acá ofreciendo servicio también. Sí, sí, también tenemos un servicio con, con cena, desayuno, hospedaje, la salida de pesca. Así que tienen que consultarnos nomás y, y decirnos qué es lo que necesitan y acercarse. Espectacular, ofreces un combo completo. Sí, si sí, hay un combo completo que bueno es realmente es el del, eh, lo que más está eligiendo la gente porque tiene una solución ya viene tiene donde quedarse tiene que comer tiene la cama tendida la sábana limpia así que así que bueno lo que más están dando espectacular bueno como siempre gracias por, por invitarme y los chicos también como aquí. siempre digo, cuando ustedes quieran es un gusto bueno y dentro un ratito a comer dentro de un ratito comer Después, no, cuando lo terminemos, no lo mostramos por los dos. ¿No? Bueno. <risa> gracias, ¿eh? Eh, Una vez más, gracias a Lisandro eh, por la buena atención, como siempre, por la buena pesca, es un guía tremendo. No te venís sin pescar, no te venís sin pescar. Así se la digo de sencillo, conoce mucho la laguna, está todos los días, sabe dónde está el pescado y se pesca muy bien y muy cómodo. Y no te falta nada, no te falta nada. Así que, este... Eh, hay que reservar con turno, tiene mucho trabajo, pero se pesca muy bien. Y gracias una vez más a la, este, la Laguna Sauce Grande, a la gente de Laguna Sauce Grande que nos permite entrar con nuestras cámaras y poder mostrar estos videos para ustedes. Seguramente vamos a visitarla un poco más este año, así que bueno, este, al consorcio de Laguna Sauce Grande, agradecido totalmente también por la noche.